Esto es un mensaje positivo para todas las personas. Bless. Buscando la oportunidad para mandar. Su mensaje en forma general Recorriendo callejones por esta ciudad Haciendo la misión en la finalidad Por medio de las rimas y comunicar Que todos los problemas puedan arreglar La posibilidad de que vivir en paz es la meta final Amar y respetar la conciencia mundial Amar y respetar la conciencia mundial Que si la vaina te da rabia entonces ladra, ladra La envidia y menosprecio son del hombre en eso Disciplina y sacrificio son la clave de este juicio No pierdas tu norte pero tampoco el sur Cuida tu sonrisa. Que será tu luz, la manera de vivir Grafiteando mi existir, investigo en el jardín La misión para cumplir, que la injusticia no será hasta el fin Tardo o temprano todo llegue a ti Pasando etapas, grabando en casa Recordé la noche cesas, tocando puertas Unas cerradas, otras abiertas Lleno de ojeras, tallando letras Para que mi tierra sienta la conciencia que el amor es más la esperanza recordando toda remembranza La tierra del regreso donde yo me crié Lo grababa en la radio y lo mezclaba en cassette Todavía ni soñaba con cantar un reggae Camino por el barrio y lo que me encontré los chicos del gueto me dicen ye yeah, yeah. yo me sonríe y luego le expliqué que es mejor dar y no acumular, soy normal y me gusta unificar, la música reggae me gustaba promocionar Los chicos ye yeah, yo me decían calito plaga, en esta sociedad del algo ya yo no encajaba Donde todo lo que importa es la fachada, por eso chata no estás en nada Muchos matan por petróleo, religión, dinero y fama, nada de eso vale más que lo que amas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 Matan sueños y la esperanza De los que viven el arte en forma real, en forma real Y no por brillar en un comercial de la TV local Si me meten el pie, esperaré mi penal Si se me viene el mundo encima, le disparo rima Si me monto a la tarima, sé con buena vibra Roots Vibration C3, C3, Roger Company Buscándola, buscándola Buscando la oportunidad para mandarle su mensaje en forma general Rich youths, ghetto youths, one love, one god, one blood Black and white, Latin people Hip hop, R&B, rap, reggae, danzal Full vibration, feel your vibration